Hola, soy Pablo Martínez y quería exponer la idea que había presentado al desafío Aporta, que consiste en una aplicación móvil en la que cualquier usuario de los servicios públicos de la administración podría acceder a, a Hacienda o a cualquier organismo y cuando solicita el turno en, en la máquina expendedora de turnos podría comprobar en su móvil por qué turno va de esta manera si el usuario comprueba que van por el turno 30 y a él le han expedido el 90, pues miraría en la pantalla de su móvil cómo avanzarían los turnos. Lo que conllevaría esto para la administración, pues que sería una mejor percepción del usuario de los servicios públicos, porque no tendría que hacer esa espera. También redundaría en beneficio de la administración, en que no habría tanto consumo de aire acondicionado, por ejemplo, en verano, porque no habría tanta gente esperando en el edificio a ser atendida, porque se podría ir y luego también eh, sería muy útil en lo que es el consumo del propio papel que, que, que, que suministran los sitios. ¿no? En una versión más avanzada de la aplicación se podría incluso solicitar el turno desde casa y luego ir eh, a, la, a la administración y directamente a ser atendido. De esta manera el usuario eh, podría organizarse mejor su tiempo, la administración también tendría un feedback de la cantidad de usuarios que van a ser atendidos ese día, y, y luego se podrían hacer pues, cálculos estadísticos de las horas en las que eh, más gente es atendida, menos gente es atendida, y todo ello redundaría en, en beneficio tanto del usuario como de la como administración.